Se cumplen cinco años del inicio de las protestas que hicieron estallar la olla de presión en Nicaragua. Un reclamo contra reformas arbitrarias al sistema de seguridad social desembocó en una serie de manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega. El estallido, que el dictador catalogó como un intento de golpe de Estado, dejó cientos de muertos detenidos y miles de desplazados. El 18 de abril del año 2018, los estudiantes de la UCA organizaron un acto de solidaridad con las protestas de los jubilados, ...por la reforma del reglamento del INSS y el gobierno les lanzó fuerzas de choque de la juventud sandinista... ...quienes atacaron con palos y piedras a los estudiantes de ese centro de estudios. El tema de la reforma al Seguro Social involucra a más de un millón de afiliados al INSS y a sus mismos familiares. Eso hizo que los jóvenes apoyaran a los ancianos. Al día siguiente... Jueves 19 de abril, el gobierno organizó una marcha de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN, porque los estudiantes de las universidades públicas, Universidad Nacional Agraria, Universidad Nacional de Ingeniería, UNI y la propia UNAN, iniciaron movilizaciones y tombas de edificios en solidaridad con los estudiantes de la UCA, ...y en ese favor a la lucha contra las reformas al inf ...los estudiantes de la UNA liberaron una batalla campal... ...contra los antimotines en carretera norte... ...parecía que una guerra civil se había desatado... ...mientras que los estudiantes de la Universidad Politécnica de Nicaragua... ...también iniciaron protestas frente a sus instalaciones... ...era de admirar cómo se levantó un David frente a un gigante Goliat... ...ese David era la UNA Managua junto a las demás universidades que batallaron contra una policía asistida por francotiradores y paraestatales que disparaban a matar. Los días venideros fueron duros, violentos, sangrientos y perversos. Las madres buscaban a sus hijos en la morgue de los hospitales. Algunas ni siquiera podían venerar el féretro. Y por más balas que salían del tirano contra los valientes estudiantes, nunca se rindieron. Fueron acuerpados por todo un pueblo que se desbordó y se atrincheró en las calles del país, razón que obligó por primera vez después de los años 80 sentar a Ortega frente a sus víctimas bajo la mirada y la concentración del mundo en un diálogo nacional que tenía a la Iglesia Católica como la gran facilitadora del proceso a miembros de la sociedad civil presentes, empresarios y, por supuesto, a los guerreros y brillantes estudiantes que hicieron posible un antes y un después en la patria azul y blanco que Rubén Darío vislumbró en grande. Se volvía enorme frente a una pareja dictatorial. En esa sala donde dio inicio ese diálogo se sentía una tensión insoportable. El sonido de los flachazos de las cámaras sobre Ortega se combinaban con el susurro de los estudiantes y las preguntas de periodistas presentes. Pero de pronto, como en toda película de acción, apareció un superhéroe enfrentando al villano. Ese, sin lugar a dudas, era Lester Alemán, el icónico estudiante que tuvo a Gallas para resumir en dos frases lo que todo un pueblo quería gritarle en la cara a Ortega lo mínimo que esperaría una madre que se quedó esperando que su hijo regresara de la universidad y que fue asesinado por el mismo gobierno que debería de garantizarle la paz. Lester elevó el inicio de ese diálogo a otro plano, motivó aún más al pueblo que ya estaba decidido a dar su vida para terminar con la dictadura. lo que es el pueblo? ¿Dónde radica el poder? En el pueblo estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país ahora, si aquí hubiese un ministro de gobernación se le invitamos a él, pero usted es el jefe supremo de la policía nacional y del ejército de Nicaragua por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares de paramilitares de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días pueden dormirse todos tranquilos nosotros no hemos dormido tranquilos estamos siendo perseguidos somos estudiantes ¿y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? porque nosotros hemos puesto los muertos nosotros hemos puesto los desaparecidos los que están secuestrados nosotros lo hemos puesto hoy nosotros le pedimos esta no es una mesa de, de, de diálogo es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado aquí está todo este sector clamándole a usted como jefe supremo de la policía que ordene el cese al fuego inmediato inmediato Monseñor Álvarez lo vivió y lo siguen viviendo muchas sacerdotes ¿a quién le podemos pedir? hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha reparatado el país, Somoza le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca me imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales, que no se han cumplido esas cuatro letras, que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos. Hoy seguimos sometidos. Hoy seguimos marginados. Hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando sus hijos, señor? Dice usted es madre, y lo sabe muy bien, el dolor. Porque hablar a las doce del mediodía, todos los días, no nos va a atacar. El pueblo es de está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos... Que ordene el cese al fuego ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos leer como un asesinato porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la calificado. Y por si fuera poco, minutos después, como bajada del cielo, apareció Madeline Caracas. Entonando con su voz angelical, aún consternada, la lista de los estudiantes fallecidos. Estos dos jóvenes estudiantes hicieron temblar a Ortega y puso a llorar a más de uno cuando se escuchó el nombre de Álvaro Conrado, en ese momento el más pequeño de las víctimas de Ortega. Un niño que murió con ganas de seguir respirando, pero el disparo mortal de sus asesinos propiciaron que no existiera ninguna posibilidad de vida. Recordar 2018 eh, siempre va a ser difícil, aún cinco años después eh, del inicio de la insurrección de abril, sigue doliendo día a día, no solo porque vemos muchos exiliados, muchas pérdidas familiares, muchas personas presas, sino porque después de cinco años no hemos visto a Ortega fuera del poder, ese que fue el clamor de 2018, de toda una población que se movilizó incansablemente desde todos los rincones del país. Ahora, para hablar un poco más de, de 2018, me toca hablar inevitablemente de mi participación en el diálogo nacional. Aunque en 2018 esa no fue mi única participación, creo que sí ha sido la participación pública más significativa y más recordada, leer la lista de las personas asesinadas frente al dictador, eh, algo que, que cambió mi vida, que me impactó, que me es doloroso recordar, incluso años después, y que sé que también quedó en la memoria de las personas nicaragüenses en todo el país, quienes en ese momento, más allá de, de, de saber que había una joven ahí de 20 años leyéndola se sentían representadas como si que fueran ellos mismos leyendo cada uno de los nombres y recordando y así lo quiero creer porque ese fue un momento espontáneo un momento que salió desde el corazón y desde el dolor y desde el hígado como decimos los nicaragüenses sino que también vino como desde un clamor popular un, un clamor colectivo eh, ese momento de alguna u otra manera eh, marcó un momento en nuestra historia eh, una de esas memorias que vamos a guardar cercanas pero también es un recuerdo de que aún no obtenemos justicia ni verdad eh, aún también un recuerdo del trabajo que han hecho los familiares de las personas asesinadas las madres de abril, las madres y padres de abril muchos de ellos que incluso hasta hoy no han visto justicia y muchos que han fallecido en búsqueda de esta justicia y no la han podido ver ahora queda en nosotros como ciudadanos eh, llevar este recuerdo llevar esta bandera de lucha por la verdad y, y, y continuar ¿verdad? en este proceso ese día para recordarlo un poco recuerdo de que eh, como decía era una joven de 20 años al igual que mis compañeros ahí eh, nos movía este ímpetu de juventud, de, de cambiarlo todo y, y nosotros creernos capaces de que podíamos cambiarlo todo y lo hicimos de alguna manera, solo que el dictador no se ha ido, pero creo que logramos develarlo, logramos quitar la máscara a nivel internacional de los cínicos que son Ortega y Murillo, de los cínicos sanguinarios, de los criminales que son y de todo lo que cometieron hacia un pueblo indefenso que solo salió con su bandera y su voz. Ese día recuerdo muy bien que comenzó con la intervención de Lester Creo que eso a todo en el país nos dio mucha fuerza, nos dio mucho, mucho coraje y, y, nos dio, y nos dio mucho valor. Pero lo que me motivó... Precisamente asaltarme cualquier participación que estuviese programada y, y lanzarme así espontáneamente a decirlo Fueron las palabras del dictador cuando él dijo que no se había disparado ni una sola bala En ese momento escucharlo cuando habíamos visto tantos muertos, tanta sangre, tanta dolor Creo que al igual que todos se nos revolvió el estómago y surgió... Este deseo de decir, él está pidiendo una lista de muertos, él está pidiendo una lista de desaparecidos Él está diciendo de que nada de esto ha pasado, hay que traer estas personas a las memorias Porque no solo eran un número, no solo eran una lista, eran sueños, eran familiares, eran hijos, eran, eran padres eran primos, eran amigos del colegio, de alguien más, eran personas, seres humanos que merecían vivir sobre todo. Eh, por esto a mí creo que eh, ese día todavía aún me mueve mucho sentimiento en mi cuerpo, incluso físicamente. Siento como, como hay mucho dolor todavía, eh, pero todo, sobre todo hay un, un recuerdo. Ahora se me viene a la mente también que de esta situación, aunque yo en ese momento no conocía este poema de Ernesto Cardenal eh, Parafraseándolo un poco, eh, Ernesto Cardenal habla en, en su poesía de que cuando tengamos un micrófono Cuando nos paremos en un atrio, cuando ocupemos un espacio público, recordemos a los que murieron Recordémoslo, recordémoslos porque son de ellos la justicia, de ellos la verdad, de ellos la lucha recordémoslos porque ellos ya no están, porque ellos fueron eh, víctimas de, de, de una dictadura, una dictadura que sigue en el poder y que nosotros que quedamos eh, tenemos la obligación de seguir denunciando. No se trata de egos, no se trata de personas, se trata de recordar por lo que luchamos, no se trata de quién va a ser la nueva figura pública en Nicaragua, se trata de la búsqueda de justicia, de libertad por todo un país. Y creo que esa es la mayor lección que me ha dejado. Yo sé de que este momento también, al igual que fue difícil para mí, es difícil para todas las personas nicaragüenses. Y, y yo sé que probablemente se conectan con mi voz y con ese recuerdo. Constantemente recibo ese tipo de mensaje eh, y, y, y, y, y me hace sentir... Mucho dolor, pero también mucha compañía en el dolor y mucha fuerza y mucha esperanza de que unidos y juntos vamos a, a lograr la libertad y cinco años después lo sigo creyendo. Ninguna dictadura eterna, ninguna dictadura es para siempre. Ortega caerá, Murillo caerá y, y lograremos ver la justicia y está en nosotros seguir empujando la lucha por la verdad y la memoria. Usar la memoria como nuestra mayor trinchera para, para la lucha. ¿Pero qué se logró y qué no se logró con ese diálogo? Es la pregunta que le hicimos al mayor en retiro, Roberto Zancán. Y, y lo que resultó de este diálogo es, por el lado del gobierno, le permitió ganar tiempo para poder desarrollar en el al mes siguiente la operación limpieza. Es decir, la eliminación de todos los tranques en el país, Mediante la utilización de una fuerza paramilitar que fue creada, preparada, entrenada, armada por el ejército Entonces esa, ese tiempo que ganó el régimen lo utilizó para preparar las condiciones Para la eliminación de, de los tranques, ¿verdad? o sea para la ejecución de la operación limpieza Por parte del pueblo, ¿qué se logró? el compromiso y efectivamente eh, se, se, se, se llevó a cabo eh, la aceptación por parte del gobierno de la entrada al país de un mecanismo de verificación de, para, para re, re, eh, decir, ver la situación eh, política del país y llegó, llegaron el grupo internacional de expertos independientes, el GIEI, y el MECENI. Expertos aseguran que la democracia es sin duda el régimen político que tiene mayor vocación por el diálogo, como valor ético de la política y como método para lograr consensos. Pero Ortega en este diálogo inconcluso nos dejó claro que no tiene la vocación. A cinco años de la conmemoración del estallido social en Nicaragua, los analistas consideran que el gran reto para los opositores nicaragüenses es buscar la unidad, para ponerle punto y final a esta siniestra dictadura. Esto es La Verdad detrás de la nota para Darío Medios con Iris Castillo.